¿Qué pasó? <risa> llega el video. Cuando llega el video la Telenor, lo publicamos y el video se hace viral. Luego hubo algunos periodistas que fueron y hablaron con ella. Las personas, el tema de esto de coronavirus, eh, lo ven. Hay muchas opiniones. Otras personas critican que como una persona que tiene este caso, eh, esté tan vulnerable en ese sentido con las demás personas. Porque decir, eh, cuídate tú sabe Es algo que yo no lo encuentro lógica, porque se supone que si es un te, una, una enfermedad mundial que se ha tratado de manejar con eh, de manera aislada, una persona no podía, yo lo veo, en, el, en la circunstancia que lo veo, podía cuidarse sola, sino estar en un sitio específico, entiendo yo, para que sigan las investigaciones. Creo que esa es la primera... Cosa que yo veo mal. Lo segundo es la manera en que la gente ha dado estos temas. Los han cogido a Chercha. El tema de coronavirus lo ven a Chercha. Uno mencionan cosas que ni tienen sentido. La forma en que la gente se está manejando. O sea, Usted ve cosas especulatorias. Miren lo de Telenor mencionando cosas sin saber si había un periodista o no. La gente está cogiendo tanto a Chercha que miren qué pasó. En una discoteca de este país, no sé cuál fue, Hicieron una fiesta que se llamaba Coronavirus Party. <risa> Oiga. <risa> Coronavirus Party. Villalona, por favor, la foto. No, hay un dembow, ya lo habíamos mencionado. <risa> Coronavirus Party. Mírenlo ahí. Las personas iban con mascarilla, con sus diseñitos. Y esa persona están tomando. De relajo, un tema serio, señores. Se lo digo porque estoy empapado con ese, mucho con ese tema porque mi esposa es médico. Y usted no puede ver eso, igual como la señora, así, de manera liberal. Y persona, ah, no, que fue ella que quiso. No es que usted quiera. Yo entiendo que a la persona que, tienen, que tengan esa observación, esto, esto no puede ser un relajo, señores. Que esto se cogiera de relajo aquí en este país. Miren, miren, miren. Corona París. Miren, miren. El pari era andar con macarilla. Esa es eh, eh, la fiesta de Corona París. de eh, Coronavirus París. Entonces, óyeme, que, óyeme cómo el dominicano está. <coughs> Perdón. Cogiendo de Chercha. Señores, eso en países ha pasado. Que la epidemia ha sido tan fuerte. Que en un día se infecta muchísimas personas. En Nueva York ya... Eh, eh, eh, ya van más de 75 eh, detectados casos y ya Nueva York está buscando la forma de buscar la solución para, para, para poder eh, eh, controlar que no se vuelva, o sea, que no, que no se siga expandiendo. Entonces, las personas, primero tenemos que cuidar nuestra salud. Vi esta mañana la doctora eh, de, de, del cuerpo de la UASA en el programa de mañana explicando la importancia de lavarse las manos con jabón de cuava. La importancia de usted, eh, cuando usted salga a la calle o vaya a su casa, tratar de siempre tener higiene. Pero no podemos coger todo de checha. Primero fue la, con la, a la señora ayer, la usaron, primero le decían de todo. Que porque ella, no, es que las autoridades, yo siento que no, ahí dicen, no, vi a Martín Esposo, que dijo, no, porque eh, eh, están tuviendo los protocolos del lugar. Pero ¿cuáles protocolos están protocolo? Si esa si, si, si señora fue ella que decidió y vi un tuit de Alicia Ortega, no sé si Villalona lo tiene donde dice que el niño y la señora fueron por cuenta de ellos que decidieron no estar eh, recluidos en, en un centro eh, clínico. Entonces no podemos estar cogiendo esto de checha, haciendo la población, para que así la gente no le tome respeto a esto, no le están tomando el respeto. Entonces tenemos que tener conciencia cuando una cosa es seria. Y eso es un tema serio, señores. Un tema serio. Eso no es a lo loco. Usted tiene que entender claro de que si una persona como esa señora que está ahí, está pasando por esta situación, en vez de usted atacarla y eso, exige a las autoridades que le den mejor protección a esa señora. Para que en esa comunidad, por esa comunidad, no pase algo. Y esa persona, yo sé que esa comunidad nos ve a nosotros todito, Villarriba arriba nos ve a nosotros. Entonces, mire... Yo mismo lo puedo decir, la, la señora que le grabó a ella para enviar un video de nosotros fue, yo no sé, ella no está usando ni mascarilla ni... No, porque según me explicaba mi esposa, la saliva, y lo explicó también el ministro, la saliva que una persona bota, sabe, sabe algo húmedo que sale de su boca, puede, puede llegar a una distancia que te puede eh, eh, eh, enfermar, neto. ¿no? Y la gente coge esto a Chercha, mira lo que pasa empezando por, por, por salud pública, que tiene un desorden, que no, no, no se sabe. La página de o... pata más grande de salud pública fue ayer, <risa> en otro país, dijo, Óyeme, tabú, acecha. Pues. Él dijo, y eso lo voy a poner, creo que lo voy a poner en el título, él dijo que ella se escapó. Y luego dijo, cuando subimos nosotros el video, que ella, que no se escapó, que el centro clínico dijo, eh, dejó que ella se fuera. O sea, no fue que ella se escapó. Ya tú estás viendo cómo un ministro, un ministro del de país se equivoca de esa forma y nada pasa. Y no lo sanciona, no le pasa nada. Porque inmediatamente la ciudadanía, que está cogiendo esto de relajo, ve esas acciones de un ministro de salud pública de este país equivocándose de tal manera. Porque cualquiera se puede equivocar, un error. Claro. Pero de esa magnitud, o no, una enfermedad... No, así, no puede decir que ya se escapó. Porque por eso fue que ya no dio la entrevista. Porque ella no dijo a nosotros, es que nosotros yo no me escapé. Es que yo no me escapé. A mí me dijeron, me dijeron, usted puede irse señora, sin ningún inconveniente. No fue que ella se escapó, fue que ellos mismos, el Ministerio de Salud, eh, o creo que Salud Pública y, y la clínica, se pusieron de acuerdo con ella para que ella pudiera irse a su casa, estar en reposo y aislada. Pero usted no puede decirle en, en la cámara, porque es que, entonces la gente lo coge esto a checha, ¡No va a coger chencha! ¡No va a coger chencha! Eso es así como lo están cogiendo. Así no lo la, mira, la persona tiene que llevar su medida. Usted se lava la mano, usted busca internet, porque usted busca internet otra cosa, tiene que buscarlo, sí. usted protegerse para que eso no le llegue. Señores, donde una persona se equivoque de esa manera, donde lo, nosotros que estamos, eh, eh, alguna persona porque tienen hijos y familiares, uno mismo se preocupa, ¿cómo no se va a llevar de un ministro? que, Pues si usted, si no me ha subido la noticia, él, él sigue con lo mismo, que se había escapado, y la señora incómoda, yo no me escapé, a mí me despacharon. ¿Me sí. ¿No entiendes? ¿Por no, porque, no porque había... la señora lo que pensó fue, bueno, me pusieron como fugitiva. Claro, y salió a hablar de una vez, incluso fue la vecina que Tanto la Tanto así la que nosotros mismos teníamos dudas, si ella era la misma que el, que el ministro estaba diciendo. Yo estaba hablando con remolacha, de, de la página nacional de, de allá, a la capital. Y él me decía, Génesis, ¿tú estás seguro que es la misma persona? Porque teníamos dudas si era la misma que decía el ministro. Bueno, señor está con nosotros Roldania es... Eh. Eh, neto, mira Roldán. Hola, Roldán. Hola, chicos, ¿cómo están? estamos? estamos Feliz... mejor ahora. Una pregunta: eh, esta luz, estos muchachos. Eh, Yo siento como esto, como muy Que nos ponen como. Como estamos como curos, enfocando, no, como oscuro. No, no sé, no, no, no, no lo sé. siento como antes. No, no siente tanta iluminación no, no, como el viernes. Bueno, pero ¿Y nitido. qué es lo que pasa? Ah, ah mira, ahí, ahí, ahí estamos <risa> ay, ay, ay, ay, ¿Qué pasó? Flaco? Dígame ustedes, ¿qué hicieron el fin de semana anterior? Nosotros no, hicimos todo nítido. No, nosotros, Dime, Roldán, ¿a quién lo traes? Yo, yo le traigo de todo. Pero, Néstor, ¿qué es lo que te pasa? ¿Con quién? Yo te, yo te veo como raro, como en gripe. A lo no buenas. Cuidado. A lo buenas. Dígame. <ríe> sí, sí, sí, sí, dígame. Eh, eh, ¿Cuál me va a responder de, de, de los tres? ¿Cómo fue? De lo que está en pantalla, ¿cómo va a responder de los eh, tres? Que usted quiera. Ok. No, no, no, diga, eh, eh, pregunte. Mira, la pregunta mía es a través del coronavirus, ¿no uh -huh. verdad? ¿Ustedes están seguros cuál es la persona que tiene ese virus? ¿Cómo así? ¿En qué sentido, señor? En el sentido de a través de, de la comunicación que ustedes están dando. No. Eh, sea, yo... sea, sea en ese programa okay. o en otro. Okay. La información que está en los medios, te dice? Ajá. Ok, mire. La persona que se mencionaron... No se había mencionado ningún nombre, el Ministerio de Salud no, y Salud Pública no había mencionado ningún nombre. Pero la, en el caso de la persona, que fue la que se identificó por sí misma, el mismo ministro, en una rueda de prensa ayer, confirmó. Porque aparte de que yo trabajo aquí, también soy director del portal Telenor. De y confirmó de la que, que la señora tiene, eh, eh, es sospechosa. En ningún caso, en ninguno de los momentos han dicho que ellos tienen 100% de la enfermedad. Sino, bueno, va que el ministro dijo que era leve. Yo, no sé, yo nunca he dicho una enfermedad leve. Pero en ese caso, él dijo que él confirmó de lo que dijo la señora es totalmente cierto. Ella es sospechosa de coronavirus y las otras personas no se tienen identificado cuál es su edad. Eh, perdón, sus nombres y la imagen, la foto de esa persona. Solamente la persona, la, la señora, porque ella misma presentó su imagen.